están es de aspaín, de lesionados medulares y grandes discapacitados. ¿Y qué promueven desde el stand? Pues una de las cosas que se promueven es que la gente se conciencie, eh, sobre todo en los accidentes de tráfico, que son la mayoría de lesionados medulares, y luego se hace un circuito mmm, con silla de ruedas para que la gente vea lo difícil que es un día a día de una persona en silla de ruedas. ¿Cómo ven este tipo de eventos? ¿Cómo casa con la labor de ustedes este tipo de eventos? Pues sí, sí casa mucho porque es una manera de que el público vea que somos personas con discapacidad, pero capaces de hacer grandes cosas, como todo el mundo, que tenemos una vida normal, trabajo, familia, amigos, salimos, entramos, y es una forma de que nos conozcan. Exactamente. Somos una personas normales con una circunstancia: unos ciegos, otros cojos, otros sordos, discapacitados mmm, sensoriales, y todos tenemos cabida en esta sociedad, creo yo.